de presupuesto y contabilidad fiscal con nosotros, es bueno analizar este tema. Viceministro, ¿Cómo está? Un gusto saludarle, buenos días y bienvenido. Buenos días, estimado John, un saludo cordial a través de su programa antes de mediodía, Radio Fides, y también quiero aprovechar, estimado John, para felicitarte por el día del periodista, así como a todos tus compañeros, quienes trabajan, hacen todo el esfuerzo para comunicar de manera correcta a toda la población. Muchísimas gracias, viceministro. Muchísimas gracias por la gentileza. A ver, eh, reconoce que hay problemas en el tema del dólar del presidente. Es uno de los titulares en, en los diarios, pero para ser cabal habrá que decir que también ha cifrado las esperanzas de que pronto pasaremos por el tema de la venta del oro de las reservas y la, bueno, la ley del oro, voy a llamarlo así. Estamos correctos en esta interpretación, viceministro, ¿qué tiene que decirnos sobre el tema? Eh, bueno, como ustedes han escuchado, nuestro hermano presidente, en varias de las entrevistas también que estuvimos contigo y también en varias oportunidades como economía hemos ido informando a la población que este era un momento transitorio, que eh, vamos a salir de, esta, eh, de estos momentos y que ya estamos encaminando a su normalización con la ley de fortalecimiento de reservas internacionales, lo que va a permitir al Banco Central Comparar el oro boliviano eh, para que pueda monetizarlo y hacer sus inversiones en mercados financieros internacionales y así captar divisas para el, para, para el país. Entonces, este es un momento transitorio, pero también hay que recordar, estimado John, de que no solamente tenemos que pensar en el tema, de eh, tema del oro no como tal, tenemos, por ejemplo, el tema de las ventas, ¿no? las exportaciones de gas, las exportaciones de la industria manufacturera, las exportaciones de la, de la industria minera, el eh, tema del, del estaño, el pinto, ya, ya es, prácticamente ya se ha normalizado, la, la empresa metalúrgica Pinto también va a esto ya están haciendo los, las exportaciones. Tenemos las exportaciones, por ejemplo, de del litio, ¿no? del crudo potasio, eh, también tenemos las exportaciones del sector agropecuario, principalmente la agroindustria en, de, de Santa Cruz, eh, el sector cárnicos, entonces todos esos elementos son, son los que componen justamente para fortalecer las reservas internacionales, de que de hecho que es un flujo que diario, diario eh, eh, existe un movimiento económico dentro de, este, dentro de este flujo que componen las reservas internacionales. A ver, para muchos la economía está en un momento bastante delicado. Hay que dar razón en algo, es decir, no estamos en crisis, porque crisis es otra cosa en definición y conceptos. No hemos entrado en el tema de crisis. Pero es un momento realmente difícil. Y que de repente el presidente hable de lo que hemos crecido y de la estabilidad económica, le suena a muchas personas un poco contradictorio, viceministro. ¿Nos explica, por favor? bueno eh, aquí es bien importante contextualizar en el momento donde estamos estamos en un momento en el que primero hemos salido del tema del covid no eh, de una mala administración del año 2020 eh, teníamos un déficit muy alto la economía no había crecido prácticamente teníamos un decrecimiento de cerca nueve9% el 2021 crecemos en seis. uno por ciento el 2022 en 3,5% cinco por ciento y este año pues, proyectamos un crecimiento de 4.86%. Tenemos la tasa de inflación más baja de la región, que significa que estamos cuidando el bolsillo de cada uno de los bolivianos. Pero hay un tema, hay un elemento muy fundamental. El contexto internacional, producto derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado principalmente el precio de los combustibles a nivel internacional, el tema de los agroinsumos, los fertilizantes el tema de los alimentos como es el tema del maíz, trigo, la harina, eso ha encarecido a nivel internacional que los precios se hayan elevado y eso también ha afectado al, al país. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país petrolero, somos un país gasífero, pero necesitamos importar el tema de los combustibles como es el caso de diésel y gasolina para justamente garantizar el abastecimiento del mercado interno. Eso ha significado mayor costo de importación para el país el año 2022. A diferencia de otros años, no prácticamente se ha duplicado en costo de la subvención de 700 a 1.700 millones de dólares en tema de la subvención a los combustibles. Eso ha permitido justamente mantener la estabilidad de precios en el mercado nacional para que el transportista, para que la gente que se transporta en minibuses, en micros, no siente el efecto, como en otros países. En otros países el precio de gasolina diario está fluctuando y obviamente la gente que se va transportando hace sus actividades, no sabe lo que va a pasar, porque obviamente puede ser que esté fluctuando hacia arriba hacia abajo. El precio de los pasajes... Entonces, en Bolivia prácticamente tenemos una estabilidad de precios. Estamos subvencionando al tema de los alimentos, principalmente al tema del trigo, el maíz... Justamente para tener la estabilidad de los precios para la producción del pan, ¿no? Que consumimos todos los bolivianos, para la producción, por ejemplo, del sector cárnicos, como sea el carne de pollo, carne de cerdo, res, tener la estabilidad de precios. Eso es un elemento muy fundamental, porque si nosotros cuidamos la estabilidad económica, cuidamos la estabilidad de precios, cuidamos como gobierno nacional, para que la, la gente, la población, no siente ese efecto que otros países sienten, estamos bien, es lo que necesitamos Ajá. cuidar nosotros, estabilidad económica Viceministro, Viceministro, existe... siembra siembra perdón, el, el presidente ahí en su mensaje, una esperanza, dice con esto de la ley del oro vamos a salir, como esta es la solución a todo y pronto estaremos bien, en serio solo con la ley del oro, eh, pregunto a usted, porque hay sectores en Santa Cruz, por ejemplo, que alzan la voz y dicen este, no, tiene que liberarse las exportaciones. Esto, esta, esta medida que se está tomando solo va a ser para un momento. Por ejemplo, viceministro, ¿cómo se entiende esto? Bueno, es un elemento más. Pero cuando hablan de esos de esas personas, yo no he escuchado que solamente tienen que liberarse las exportaciones. De hecho, las expor, pueden exportar. La, la, los empresarios privados pueden hoy día hacer las exportaciones siempre cuando, cuando garanticen el mercado interno. Hoy por hoy la, tenemos la exportación de carne, pueden exportar a China, es, estamos exportando a China, estamos exportando soya, entonces, como país, digo, ¿no? Los empresarios exportan. Entonces, no existen límites en este ámbito. Eh, también tenemos, por ejemplo, eh, no solamente tenemos que hablar del tema del oro, no, no tenemos que hablar de la sector, del sector agroindustrial que exporta. Tenemos empresas, el tema de la uria que estamos exportando, el tema de, eh, estamos empezando a sustituir importaciones. Un ejemplo claro, bien clarito, este año, a diferencia del año pasado, por ejemplo, vamos a comprar al sector cañero, etanol, el alcohol anidro, ¿no? Ser más de 200 millones de litros de alcohol anidro, es decir, vamos a dejar de importar, ¿no?, esa gasolina que antes estábamos importando, cerca de 200 millones de litros, y es un ahorro de más de 100 millones de dólares para el país. Entonces, es un elemento fundamental. Tenemos el tema del litio, ¿no? Que a partir del cloro de potasio también vamos a empezar, ya hemos exportado el año pasado, seguimos exportando este año. Esos elementos, el tema de la minería, ¿no? El tema del estaño, que ya la planta de zinc, el. Plan, eh, tema de la empresa metalúrgica Vito también ha empezado a reactivar su producción y ha empezado a refinar este año. Todos esos elementos nos están permitiendo justamente a tener esta estabilidad de, de las divisas eh, en las reservas internacionales. Viceministro, muchísimas gracias. Le mando un abrazo y gracias por ser parte de Antes de Mediodía en esta explicación. Eh, ¿Usted compraría yuanes para ahorrar? Bueno, esa es una divisa hoy por hoy a nivel internacional, que muchos ya están haciendo sus transacciones de comercio internacional, ejemplo es el caso de Brasil, ejemplo es el caso de, eh, de, de Argentina, en Sudamérica, y también ya en los, algunos países europeos y asiáticos ya hacen sus transacciones en, eh, en esta divisa que es el yuan. Bien, perfecto viceministro. Pregunta porque viene un análisis luego sobre este tema. Gracias, un abrazo, que tenga un buen día.